Que mi pareja sea de Puerto Rico puede ayudar o retrasar más el proceso de una visa de cónyuge. No, bueno, no importa si es de Puerto Rico, de California, es Estados Unidos. Es, exactamente, uh, el proceso va a ser igual. Uh, no importa como digo que, que sea de Puerto Rico, con que sea um, ciudadano americano y tenga las pruebas de poder, uh, básicamente, pues comprobar que pueda aplicar, Exacto. que si cumplen los requisitos de ingresos, entonces no tienen problemas. Sí, cuando digo, no afecta, pero los, los casos son más lentos, es cuando las peticiones son por residentes, sí. porque obviamente les dan prioridad a los casos de los ciudadanos estadounidenses, y bueno, este los ciudadanos de Puerto Rico son ciudadanos estadounidenses, entonces sí. el toma el caso por igual. Así es. Si encuentras útil este video, significaría mucho para nosotros que presiones el botón me gusta y comentes para decirnos lo que piensas.